hola hola mis queridos seguidores yo soy el doctor Juan Pablo Reynoso el día de hoy le voy a contar a todos ustedes cómo fue que inicié a estudiar medicina espero que se sientan algunos identificados con este relato que le haré el día de hoy y le contaré algunas cositas que ustedes no saben sobre mí bien Juan Pablo Reynoso Juan Pablo Reynoso es oriundo del de municipio Villavasqui provincia de Montecristi. Tengo actualmente 32 años. Inicié mis estudios primarios en mi pueblo natal. Terminé mis estudios secundarios en Villa González. Eso pertenece a Santiago. En el año 2006 ingresé a la universidad ya cuando estaba trabajando en la zona franca de Santiago. Yo era empleado, señores de la zona franca de Santiago. Pero no trabajé solamente ahí. Trabajé en taller de banistería durante cuatro años en una panadería trabajé también en una envasadora de gas que lo sé yo trabajé en múltiples cosas comencé a trabajar a los siete años y nunca me paré de trabajar vivía con mi madre hasta los 14 años vivía con mi madre en el municipio de Villavasque, que les menciono luego de ahí me trasladé a santiago a vivir con mi padre en el año 2006 inicio mis estudios universitarios siendo empleado de una zona franca yo era operario de máquina en llena Cigar. eso es realizando cajitas de cigarros ya ustedes saben medicina y yo realizando cajitas de cigarros. pero cuando ingresé a la universidad yo no ingresé a estudiar medicina yo comencé adivinen en qué carrera en algo que no tiene que ver nada con la medicina ingresé en la carrera de contabilidad en la carrera de contabilidad tú hacen medicina claro van a decir mucho que es distorsionado y es algo arbitrario contabilidad que es número medicina que es mucha letra mucha teoría práctica claro ¿Por qué yo decidí estudiar medicina yo duré en la carrera de contabilidad duré un año y medio solamente cogiendo materias básicas comencé en el 2006 y en el 2007 1 ahí ya estaba realizando el cambio para comenzar en el 2007-2, muchos que están eh, que me siguen acá, 2007-1, 2007-2, significa que el segundo semestre del 2007, si dividimos el año en dos semestres, en el segundo semestre de 2007, ahí fue que comencé a estudiar medicina. ¿Por qué yo ingreso a la carrera de medicina? Yo comencé a relacionarme con una persona, Testigo de Jehová, le agradezco mucho a esa persona ella me esa persona me influenció y me motivó a estudiar esa carrera de medicina al inicio en el año 2004 2005 me estaban ofreciendo una beca para irme para cuba la cual rechacé y después que lo había pensado mucho fui a donde esa persona para que me hiciera la oferta nueva vez y ya esa persona le había hecho oferta a varias personas las cuales ya se habían ido y yo la había rechazado quiero que comenten qué tú opinas sobre todo esto etiqueten a la persona que ustedes conozcan que le haya pasado algo similar qué pasa después de ahí de que estoy en la carrera de contabilidad yo muy bien le estoy explicando a mis compañeros del área de contabilidad a ah, mira los activos los pasivos los débitos los créditos diario general cuéntate todo eso lo entendía a la perfección pero le dije a mis compañeros miren yo lo siento mucho eh, muy bien compartir con ustedes pero yo me voy a cambiar de carrera yo me voy a ir para medicina hablé con el profesor el cual decidió también dijo que no había problema le pedí que me publicara retirado todo bien luego de que estoy en la materia de matemáticas, ahí es que conozco a esa persona testigo de jehová en ese entonces ¿Qué ocurre? Que esa persona al inicio yo no le caía bien, pero después nos fuimos relacionando, relacionando y tuvimos una buena empatía. Esa persona después de haberme motivado como que se alejó un poquito de la carrera de medicina, se casó, tuvo sus hijos y después que tuvo sus hijos quiso retornar a la universidad, pero no en la carrera de medicina, sino que se cambió a la carrera de enfermería me sorprendí mucho a ver a esa persona de esa forma actualmente la persona que me motivó a estudiar esta carrera de medicina no esté estudiando y no se hizo profesional ella actualmente trabaja en un centro de cosmetría y de masaje se arrepiente mucho también de haber tomado esa decisión de meterse en familia en donde no le fue muy bien cuando se casó en ese entonces se separó, tiene tres niñas y actualmente, recientemente se ha casado de nuevo. ¿Qué ocurre? Quiero traerle a esto de colación de que muchas personas te pueden influenciar, una gran motivación, pero después esa persona como que se desencanta del sistema o del proceso educativo de donde están formándote. Quiero traer eso a colación principalmente porque muchos de ustedes quizás se sientan identificados. O que otra persona que lo haya motivado a usted a elegir una carrera por eso mismo no deje que otra persona elija por usted si a usted no le gusta una carrera no entre a esa carrera yo me di cuenta que en la carrera de contabilidad no me iba a ir bien y decidí dejar eso y cambiarme a la carrera de medicina mi mentalidad desde el inicio era estudiar matemáticas. lo mío era ser profesor de matemáticas y de física ese era mi objetivo principal Después que estoy trabajando en la zona franca, en ese entonces yo ganaba unos 950 pesos en la zona franca. Eso fue mi primer sueldo, ganando por encima de los 500 pesos. Ya anteriormente yo lo que ganaba eran unos 500, 400 pesos más o menos, semanal. Pero ahí semanalmente en la zona franca yo me ganaba unos 950 pesos. Yo fui reuniendo todo ese dinerito, yo dije ven acá, pero yo estoy ganando dinero yo puedo hacer otra cosa, yo puedo hacer una carrera universitaria y ahí me motivé, me inscribí en la universidad y ya ustedes saben luego lo voy a contar a todos ustedes qué fue lo que ocurrió en el trayecto en el transcurso de mi carrera en el área de medicina si les interesa este video por favor pueden compartirlo con sus compañeros colegas y amigos que quizás le pueda servir de ayuda esta es una parte por qué yo decidí estudiar medicina Así que ya tú sabes, por favor, deja tu comentario y dale un like a este video.